El medio ambiente se está viendo afectado gravemente por nuestra forma de vida. El cambio climático es una amenaza real que se está acentuando con los años. La cantidad de recursos que se desperdician, la contaminación que genera la producción excesiva, ambos entran en juego en este problema. Cada año se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos, mientras casi 2.000 millones de personas padecen hambre o desnutrición. Está en nuestra mano garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles para el medio ambiente. Uno de los grandes problemas que se está incrementando con los años es la generación de basura tecnológica. En el año 2016 se generaron 45 millones de toneladas de basura electrónica. En 2018 esa cifra se elevó hasta los 48,5 millones. Y si nada cambia, se predice que esas cifras llegarán hasta 120 millones de toneladas para el año 2050. La vida media de un dispositivo se estima que es de 15 meses, aunque en realidad muchos de ellos podrían estar funcionando alrededor de 4 años más. Adquirir un dispositivo nuevo es muy barato con el coste ecológico que tiene deshacerse del antiguo. África es uno de los continentes potencialmente explotados para el abastecimiento de materiales como el coltán, por nosotros, el primer mundo. Es calificado como un continente tercermundista donde la pobreza y el hambre, en gran parte de él, siempre han liderado. Sin embargo, sus países son afectados por la contaminación tecnológica. Pero ¿cómo es posible que un continente que carece de tantos recursos sea afectado por contaminación que ni siquiera es capaz de producir? De una manera irracional enviamos todos nuestros inservibles aparatos electrónicos a otros continentes como África. Nosotros, los que vivimos en el llamado primer mundo, sin hacer frente al problema que hemos causado debido a una producción y consumo completamente irresponsable. Y lo peor, perjudicando y explotando a aquellos países que nos abastecen de materiales necesarios para poder seguir produciendo y consumiendo de una manera incontrolada. Esa es nuestra manera de agradecérselo.